Venga hey chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora me están viendo, pero ya saben, un saludo de eso. Lo que les traemos hoy es algo que es muy probable que muchos ya lo hayan visto y lo hayan completado, pero otro es muy probable que no, así que aquí va si no vamos a este apartado a este las actividades y esas cosas y no vamos a entrenamiento y entrenamiento no vamos al entrenamiento del nivel 9 notamos que ni el 9 la segundo, el segunda el etapa del nivel 9 ni la segunda etapa del nivel 10 están completas por ende para completarlo, dice ahí que debemos entrar a una sala de chat, pero ¿cómo se hace esto, si pues, soy un puto nudo acá en, en pub, entonces a ellos vamos a darle a ir directamente, y pan nos manda acá, acá, vamos a dar a esta pestaña estrella tan tan tan y aquí vamos a buscar esa casita que está ahí todas la están viendo ahí de inicio algo así y ahí le vamos a dar a crear una sala o unirse que como no tenemos el número del canal entonces vamos a crear una esa Crear y ya hemos creado una. Vamos a salir. Entonces, vamos a buscar una sala que ya esté creada. Salir y Uf, vamos a darle a unir. Y ahí sí ha funcionado. Entonces ya aquí hemos completado la misión. Entonces ¿qué es lo que hay que hacer para completar esta misión? Entonces, aquí en mensajes, vamos um, a la salida esta. Van a ir acá. Pues, como no tenéis un código para unirse a una sala, chat, entonces crean una. Cuando la hayan creado que va a aparecer de esta forma, entonces le dan a salir. Una vez que le hayan dado a salir, le dan a entrar de nuevo y de esta forma ya aquí está lista la segunda parte del entrenamiento número 9 y haciendo el entrenamiento número 9 también se hace el entrenamiento número 10. Y ahí está un entrenamiento que muy poco saben que lo han completado porque casi nadie lleva esto. Ahí miren cómo están. dos recompensas activas ya del nivel 9. Damos y no ganamos esos 50 puntos. si sí, son muy pocos, pero recuerden que esto es el nivel 9. Nivel bajito así que no da mucho puntos Ahora vamos a nivel 10. Podemos hacerlo dándole a recoger todo, pero yo quería hacerlo, <risa> una por una porque es la valla, y y le damos a recoger, y ahí tenemos una nueva tarjeta ID, ID y 300 VIP, ah, entonces, ¿para qué sirve la tarjeta ID? Bueno, pues si tú tienes un nombre y os te lo queréis cambiar, por ejemplo, yo hace poco me llamaba Jolito MC, o sea, el nombre de mi canal de YouTube tenía, pero hace poco me lo cambié a Reus en sí así que... dentro de poco yo me lo cambiaré de nuevo a Hewittu en sí y ya sabéis ahora voy a explicar algo así pero no es que lo voy a mostrar cómo se hace aquí hay un pana nada una solicitud, se la vamos a rechazar porque estamos haciendo un video así que... ok, seguro que mucho vayas a querer esa cabeza de tiburón yo la he conseguido completamente gratis ya saben yo no invierto en puke eso es soy un niño pobre, <ríe> Ay, sí, yo soy niño pobre entonces acá yo la he conseguido por una duración de 30 días 30 días sí, vamos a esperar que cargue. ahí me quedan 28 días de uso, también conseguí esa azarza. y un par de cosas más, yo conseguí, conseguí un paracaídas vamos donde está, el paracaídas paracaídas ok ok, chao Ok, también consiguen paracaídas, acá tengo ese con una duración también de 30 días, así que voy a explicar de manera literal cómo se consigue, esto se consigue mediante la utilización de un VPN, para mucho van a decir que te van a bañar por eso, pero no, no te van a bañar porque un VPN es algo que te permite navegar seguramente de modo seguro en la red, así que no tiene que ver nada con ni nada de eso, y si no vamos a... no sé exactamente dónde está, pero a la hora de cuando uno vaya a reportar a una persona, no sale ningún apartado que diga reportar por usar VPN, así que por esta cosa no te van a a bañar o sea que hasta a menos hasta que no haga una nueva actualización bueno pero en fin entonces te conecta al vpn y en el vpn lo conecta a taiwan una vez que lo haya conectado a taiwan entonces vienes acá abre el juego y te vienes a este apartado de mensajes y aquí encontrarás dos mensajes en los cuales os estaráis los los accesorios que te van a regalar, te van a regalar para caída, la cabeza tiburón, la sartén, cupones, son ocho regalos que hay por conectarse ahí a, a Taiwán. Así que pueden aprovecharlo. Uh -huh. Si saben de otros trucos, pues me los podéis hacer saber y yo.. Ya sabes, yo lo comparto por acá. Y que pasen feliz resto del día, feliz resto de la tarde, feliz resto de la noche. Dejen su like, su comentario y suscríbanse. Y activen la campanita. Chao, cheo.